Porque ya estamos en la hora. Hola a todos, en honor al tiempo, porque ya son en Irlanda, 2:2 de la tarde, Sadar, Croacia, 3:2 de la tarde, Santiago de Chile, 11, 2 de la, de la mañana, y así. <ríe> Hola a todos en nuestro penúltimo día. Hola Kelly, en nuestro penúltimo día de este seminario maravilloso. Eh, Estamos hoy de, de luto, no sé si supieron que falleció Manuel Seco Raimundo eh, y pasó una cosa muy mágica, los que estuvieron ayer, eh, no sé si recuerdan el homenaje maravilloso que le, le rindió Concha Maldonado a Manuel Seco, que ha sido uno de los constantes homenajeados eh, a lo largo de este seminario, uno de los grandes maestros. Me ha encantado este seminario justamente por eso, porque eh, constantemente estamos recordando, estamos agradeciendo, estamos celebrando eh, a estos grandes maestros. ¿Qué sería de nosotros, eh, hispanistas, eh, lexicógrafos, eh, eh, amigos de los diccionarios, eh, sin estos grandes maestros? Así que si les parece, esta conferencia eh, va a ir dedicada en su nombre. ¿no? El, el, a mi juicio el mayor, el mayor lexicógrafo del, del siglo XX, claro, podrían decirme a, eh, algunos que también está María Moliner, para mí María Moliner es la mayor lexicógrafa del, del siglo XX, están los dos, eh, pero si no, nos centramos, nos enfocamos en el diccionario del español actual, vemos lo que hizo Manuel Seco con, con con esa planta, con, con, con, esa, con esa disposición lexicográfica, con todo lo que, lo que llevó a cabo ¿no? en, en, en, en todo ese proceso de redacción, vamos a ver que fue único y revolucionario. Así que nada, si te parece Ivana, querida, se lo dedicamos a él. Y hoy estoy felicísima porque... Eh, está hoy presente una de mis más grandes y queridas amigas, que es Ivana Lonchar, croata, hispanista, eh, lingüista, eh, experta como, muy, como buena hispanista en, en, en, en ámbito no hispánico, como buena hispanista en el mundo universitario no hispánico. Eh, lo que hacen los hispanistas es ser Absolutamente versátiles, ¿no? dedicarse a la lingüística pura y dura, a las enseñanzas de segundas lenguas, en este caso el español como segunda lengua. Eh, Ivana se ha dedicado a la onomástica, se ha dedicado a la semántica y en los últimos años, en los últimos, quise yo, 10 años, se ha dedicado a la lexicografía y nos va a mostrar. Eh, esta herramienta, este producto, este hijo, de su, este hijo del espíritu ¿no? de, de, de Ivana Misma, que es el diccionario croata español, eh, proyecto llevado a cabo por ella. Eh, el, a mí en lo personal, por una cosa de amistad, me, me encanta que esté aquí, pero por una cosa también de lexicografía dentro del, de la línea del seminario que estamos llevando a cabo, también su presencia es... Fundamental, ¿por qué? Porque eh, tocamos la lexicografía bilingüe, ¿no? Eh, tocamos una, una lexicografía bilingüe, ya algo habíamos visto con, con Estela, por ejemplo, eh, para lo que sucede con una lengua eh, guaranítica, ¿no? Como el guaraní propiamente tal, eh, y hoy lo vamos a ver justamente con la confluencia de otra lengua indoeuropea lengua eslava, ¿no? el eslavo del sur como es el croata, y ver qué sucede, ¿no? qué, qué vicisitudes, qué, qué problemas, qué, qué dilemas, qué desafíos hay en el que hacer lexicográfico bilingüe en este caso. Así que nada, Ivana querida, todo, tuya, todo tuyo el micrófono y la pantalla y, y partimos. Sí, Iván. Descanse en paz este gran, gran maestro. Hemos tenido, sí, como bien dice Álvarez Guerra el año pasado, ¿no? Bueno, querida mía, ¿se ve la pantalla mía? Se ve, sí. Vale. Pues muchas gracias, Soledad, por esta oportunidad. Para mí es un gran honor y un gran placer hablar en este seminario internacional de lexicografía. Tal día como hoy, un día triste para la lexicografía española, eh, también quería rendir homenaje al, al gran maestro Manuel Seco. Eh, voy a hablar hoy sobre un producto lexicográfico eh, de la vieja escuela, un diccionario que se hizo en papel eh, y más que presentarlo... Me gustaría ubicar un poco la lexicografía croata, en este caso, dentro del ámbito de lexicografía como ciencia, disciplina lingüística y como práctica. Entonces, eh, soy Ivana de la Universidad de Zadar, soy vicedirectora del Departamento de Hispánicas. Y desde este año académico, también directora del Centro de Lenguas. Aprovecho también para saludar a mis alumnas que están aquí también escuchándonos. Y gracias, Soledad, por compartir el enlace y los seminarios que mis alumnas podían ver en, este, en esta ocasión, que coincidió justo con nuestra asignatura de psicografía. Bueno, sigo. Croacia, la lengua croata, somos este país aquí verdecillo en Europa del Sur y eh, como introducción voy a decir algunas cositas sobre la lengua que fue la lengua de partida de este diccionario. Eh, el croata es una lengua eslava de subfamilia occidental de las lenguas sureslavas, hablada por un 5,5 millones de hablantes nativos y minorías croatas en otros países, entre los que destacan eh, una, gran, eh, una minoría de mucha importancia en Argentina y precisamente en Chile, de la que se va a hablar un poco más tarde, y de la que tenéis eh, en Chile este año, candidato presidencial, ¿no? Eh, es también lengua oficial de Croacia y una de las lenguas oficiales de Bosnia y Herzegovina que consta de tres dialectos principales. estocaviano, que es el estándar, chakaviano y kaikaviano. Los primeros documentos escritos remontan a finales del siglo XI en alfabeto glagolítico en el siglo XII se utiliza una variedad del alfabeto cirílico llamado Bosanza, y a partir del siglo XIV se empieza el alfabeto latino. En el siglo XVIII se inicia el proceso de estandarización que termina a finales del siglo XIX cuando se introduce la ortografía morfofonológica y los signos diacríticos, que por cierto se han perdido en Chile, parece ser, ¿no? Durante la República de Yugoslavia, la lengua fue denominada serbo-croata o croata-serbio, lo que más que lingüístico fue una denominación política de la que también se va a hablar. En cuanto a las lenguas del contacto, aquí he puesto algunas eh, que todavía tienen influencia de alguna manera o cuyas influencias se notan o pueden notarse en el léxico. Son latín antes que nada, inglés en el lenguaje sobre todo de hoy, de la actualidad, luego ruso, alemán, italiano, dálmata, turco, francés y húngaro. Cuando decimos italiano nos referimos más bien al veneciano eh, eh, y en el dialecto chacaviano que se habla aquí a lo largo de la costa. También en Croacia se hablan algunas lenguas minorizadas, que no, son, no forman parte de este diccionario, pero merecen ser mencionadas aquí. Son lenguas de minorías en Croacia, como serbio, italiano, húngaro, algunas lenguas románicas, de las cuales perviven istriota, istro romanés, la historia del dálmata ya la sabemos, y la lengua de Arbanasi, una población albanesa situada cerca, situada en Zadar que proviene de migraciones del siglo XVII y XVIII. En cuanto a la tradición lexicográfica, eh, en croata pasa algo parecido como con el diccionario de Nebrija. Durante muchos años se consideraba el diccionario eh, pentalingüe de Faust Brancic como primer diccionario croata. Ahora voy a ver si me funciona este enlace. Para enseñarlo, ¿se ve Soledad? Sí, se ve. Este se consideraba uno de los el primer diccionario croata, donde croata se llama dal, lengua dálmata, que era un diccionario de cinco lenguas, latín, italiano, alemán, dálmata o el croata y húngaro. Y es un diccionario gracioso del siglo XVI que sale en en columnas. Voy a enseñarlo un poquito a ver si me, si me deja. Es así, va en, en cinco columnas y fue considerado el primero y el más importante. Luego, posteriormente, se encontró un pequeñito diccionario publicado antes italiano-croata que contenía unas 300 palabras chacavianas y, y del dialecto de Dubrovnik publicado, o sea, escrito, ya no publicado, por un uh, sefardí español que llevaba el nombre Peter Lupis Valentiano. Uh, en 1599 uh, se publica, sale el diccionario croata italiano y en el siglo XVII, ya XVIII, el léxico latino-idírico. Como podéis ver, todos estos diccionarios eran bilingües. Este era el de Faust Brancic y teníamos que esperar hasta el siglo XX casi para ver el primer diccionario monolingüe. Ahora una historia también interesante, que este es el primer diccionario monolingüe, salió en 1901, aunque hay otro que se empezó a hacer antes, pero se publicó después de este, que es el diccionario de la Academia Yugoslava que se considera obra, capit obra capital de la lexicografía eslava en general por su tamaño. Se trata de 23 volúmenes que salieron en 97 tomos de un diccionario. Este terminó de publicarse en 1976 y llevaba la, el título de la lengua croata o serbia. No serbo-croata ni croato-serbia. Bueno, eh, sigo. En cuanto a la lexicografía bilingüe del español, en los años 1928 y 1929, un señor llamado Don Quijote de la, del libro croata publica dos diccionarios muy pequeñitos. Croata-español y español-croata eh, eh, lo publica en Zagreb, en la capital, en forma de diccionario manual. Manual en este, en este sentido significaba pequeño. ¿Por qué es importante este señor? Eh, aunque no era lexicógrafo, fue el primer traductor del Quijote al croata en 1915 que eh, tradujo del español directamente, las versiones anteriores no eran integrales y se traducían del francés, y este señor después de traducir el Quijote y publicarlo él solo, como publicación propia, sacó estos dos diccionarios pequeñitos que hoy se, hoy se pueden ver en, libros en tiendas de antigüedades. Voy a ver si... Lo tengo aquí digitalizado. También es gracioso que el señor se cambió el nombre, o sea, que se puso la variante española de su, de su nombre y que eh, lo llama croato español, que hoy consideramos incorrecto, lo llamamos croata español. Es un diccionario pequeñito que tiene una introducción donde explica cómo se pronuncian las palabras tiene una, una pequeña lista de abreviaturas y aquí va la letra A. ¿No? Podemos ver palabras como abecedario, nombres propios también, que, que, es, que es gracioso porque pone variantes de nombres, Achim, Joaquín Adam, Adán, y así. Vale. Eh, cierro aquí. Voy bien, Soledad. Ahora ves la presentación, ¿no? Sí. Vale, pues luego teníamos un diccionario octolingüe publicado por el Instituto Lexicográfico Nacional, que era diccionario enciclopédico en ocho tomos, no muy práctico para utilizar, pero que sí tenía el español como una de las ocho lenguas. Vamos a mirar un ratito este. Aquí, por ejemplo, vemos una palabra como salast y, con ejemplo, salastibócovi y, y, en español, graso, rollizo, rechoncho, adiposo, caderas cebosas. ¿Vale? Este tampoco lo utilizábamos en la carrera porque, como dije, como salía en ocho tomos, era muy caro, muy poco disponible, pero era un gran proyecto del Instituto Lexicográfico. Luego teníamos en un diccionario que también, en el que también participé, este fue de hecho mi primer diccionario, Diccionario Románico-Germánico de Comparaciones Estereotipadas, un diccionario fraseológico eh, que se hacía en la Escuela Fraseológica de Zagreb, siguiendo su metodología. Salieron varias, diccionario eh, multilingüe de lenguas eslavas y este que era de lenguas románicas y lenguas germánicas. Entre ellas, croata era lengua de partida y luego lenguas de llegada francés, portugués, español, italiano, inglés, holandés, alemán y sueco. También teníamos diccionarios de bolsillo. Cuando digo bolsillo, ahora voy a dejar de compartir la pantalla para enseñar esto. Cuando decimos diccionario de bolsillo, ¿a qué nos referimos? Es un diccionario así, o sea, que es de bolsillo bolsillo, el, el croata langenscheid y el otro, que era un poquito más pequeño, pero este es muy muy gracioso porque además es, va en ambas direcciones. O sea, en este bolsillo hay uno croata español y otro español croata. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible tener un diccionario de bolsillo en ambas direcciones? Uh, que contiene unas 30.000 entradas, pues porque, como voy a enseñar después, uh, los croatas estamos un poco obsesionados con el espacio y medidas de ahorro, entonces tenemos unos trucos lexicográficos, cómo ahorrar espacio y cómo producir estos diccionarios muy famosos, además de Langenscheid, que se vendían muy bien y que tenían... Eh, mucho éxito en el mercado croata de la empresa alemana, pero que se vendían en todas las combinaciones de idiomas. Toda esta lexicografía bilingüe croata-español, por supuesto, no era suficiente para fines académicos, eran todos diccionarios más pequeños, hasta que el eh, primer hispanista croata, profesor Viña, quien nació en Dubrovnik en 1921, fue un fundador de la Cátedra de Filología Hispánica del Departamento de Filología Románica de la Universidad de Zagreb, donde estudié yo también, y miembro de la Academia Croata, traductor de Celestina, de grandes obras lingüísticas como de vulgar elocuencia de Dante, curso de lingüística general de Sosir, vocabulario de instituciones europeas de Benveniste, cuyas obras maestras eran fauna del Adriático, etimología, estructura de nombres y etimologías del Adriático, fue un gran onomástico porque la filología románica y luego la hispánica también siempre se relacionaba con la tradición románica de estudiar topónimos, sobre todo de origen dálmata y el léxico marítimo de la parte de Croacia que está en el costa. Entonces el profesor Viña, fue quien publicó la primera gramática española, se me va esta, la primera gramática de la lengua española en croata, cuya última versión es esta naranja, y el primer diccionario español croata de tamaño considerable que se utiliza en la actualidad en la enseñanza del español también. Entonces la frase esta, búscalo en el viña, el viña es como la moliner como el seco, como búscalo en el clave, Nos, el nuestro se llama viña. ¿Vale? Ay, ahora voy a contar una, una historia preciosa que a lo largo de toda esta carrera, o sea, la cátedra de español en Zagreb se fundó en los años 60, nunca hemos tenido diccionario croata-español, el viña era unidireccional y era español español croata, era útil, pero carecíamos siempre de un diccionario que partía de croata como lengua de partida. ¿Dónde se hizo este diccionario? El primero, y eso para decir que el mío no es el primero, es el segundo, se hizo en Chile. Lo hizo, y lo publicó solo, un señor que se llama Rubén Tietkovich Katusich, ahora lo enseñamos, que no fue lexicógrafo, fue un funcionario de la empresa ENAP, le he dicho bien, de, de petróleo, de, sí, de ENAP, chileno, era de origen croata, o sea, era croata, su madre era croata, tiene dos apellidos croatas. Y entonces, por el amor de su madre, durante 20 años estuvo trabajando con, con el diccionario. Y eso me parece una historia preciosa que merece ser, merece ser contada en este, en este seminario. Uh, el señor no era, no era académico, no era profesor, le ayudaron muchos profesores, le ayudó gente y logró, antes de que muriera su madre, a los 103 años, publicar él solo este diccionario. ¿Qué pasó con el diccionario? Se quedó allí en, en, entre los uh, círculos de croatas en Chile y este diccionario nunca llegó a Europa y nunca se vendió aquí. Ahora bien, eh, luego, cuento, luego citamos más a este señor porque es muy graciosa la, la historia y es una pena que él trabajara allí solo sin ayuda de... de a lo mejor profesores de la Cátedra de Hispánicas o profesores del croata. Este diccionario tiene su mérito, pero está muy anticuado y, y no sé cómo decirlo, porque me duele el corazón decirlo, se, se ve que no, no fue hecho siguiendo una planta lexicográfica. Este diccionario, lo que, la metodología que hizo fue tomar un diccionario croata y traducirlo, o sea, traducir la microestructura. Entonces, como este diccionario chileno no, eh, no se vendió aquí, no, no vino porque fue publicado por el señor solo, no por una editorial, eh, hubo editoriales croatas que pensaban en publicarlo, pero como tenía dos tomos, tampoco era práctico, tampoco era comercial, se decidió, elaborar un proyecto del diccionario croata español de un tamaño considerable, o sea, un diccionario que no sea mini, que no sea de bolsillo. ¿Cómo me llegó a mí este proyecto? Como dijo Sole, llevo unos 10 años dando clases de fraseología y de lexicografía y cuando hacemos la pregunta... ¿Quién es el lexicógrafo? O sea, son esos científicos investigadores a los que vemos en los congresos. Son autores de artículos científicos en revistas indexadas. Son esta gente que hace los diccionarios. ¿Por qué hay tan pocos de estos últimos? Entonces, yo iba a congresos, también publicaba como tenemos que publicar, y veía que todos escribían sobre los diccionarios, todos criticaban los diccionarios, todos tenían una idea de cómo se debe hacer un diccionario y yo también fui una de ellas. Y entonces pensé, pero bueno, es que son tan poca gente que son autores de diccionarios, pero son muchísimos que saben cómo deberían hacerse los diccionarios. Qué raro, ¿no os parece raro esto? Eh, me parecía de alguna manera injusto. Entonces yo hablaba en los congresos y tal, pero bueno, sí, pero ¿por qué no hacemos este diccionario tan perfecto, tan bien planteado en algunas revistas? Luego veía que había muchas, muchos trabajos científicos que, que partían del corpus diccionarístico, por ejemplo, locuciones verbales en el RAE, el tratamiento de las locuciones en el clave, los errores en el seco. Uh, la falta de, de variedad diatópica americana en el DEA. Entonces, entre la poca gente, que so, eso, sobre todo en fraseología, a lo mejor todos saben cómo deberían lematizar un fraseologismo, todos saben lo, las buenas prácticas lexicográficas, pero está Concha Maldonado, Ignacio Bosque y tres personas más las que hicieron un diccionario. Todos los demás, grandes lexicógrafos, grandes nombres, artículos que hemos leído y releído sobre marcas, sobre usos, sobre cómo, pero que en su obra no constaba un diccionario. Yo era muy joven, yo era muy ingenua, yo eso no lo no entendía. Eh, entonces un profesor muy sabio de la Universidad de Granada, Antonio Pami, es un gran maestro, me dijo, hija mía, es que los diccionarios no cuentan. Esto no es obra científica, esto no cuenta como una publicación, esto no trae puntos, no es una revista indexada. Y yo le decía, pero Antonio, es que eso carece de sentido, o sea, vamos andando por los congresos muy renombrados, criticando los diccionarios de los demás y somos lexicógrafos, eso yo no lo veo. Y me decía, hija, eso es así, o sea, tenemos que sobrevivir en este mundo académico, y yo no podía aceptar esa realidad. Y él me dice, pero bueno, tú puedes hacer tú sola un diccionario y morirte por el camino. No vas a avanzar, no vas a, o sea, no vas a ser catedrática, vas a perder el trabajo. En croata no podemos ser titulares para siempre, o sea, no tenemos plaza fija, o sea, siempre hay que ir a por más. Nunca se termina esta, este escalofón de catedrático. Ni el catedrático mismo, o sea, hay otro más. Entonces me dijo, bueno, pues si no te puedes reconciliar, tú ponte a hacer un diccionario y paralelamente escribe artículos científicos sobre los diccionarios. Y así por este camino. Ay, Soledad, yo he escrito tantos artículos, pero ese diccionario no se escribía. O sea, esto era un proyecto que no tenía fin. Aquello fue... Yo he decidido, o sea, no quiero ser profesora de lexicografía sin haber hecho un diccionario. Uh, no se puede estudiar careciendo de herramienta básica. Ahora mis estudiantes van a decir, sí, hemos utilizado el inglés tal. En una clase de traducción, si no tienes diccionario, o sea, no, no nos lo planteamos de un modo serio. Yo también daba clases de traducción. Entonces. El punto de vista didáctico, el, los primeros destinatarios del diccionario eh, para mí serían estudiantes universitarios de filología hispánica sin previo conocimiento del español. Por eso urgencia lexicográfica, porque era una herramienta básica del que no teníamos durante más de 60 años. Y así empezamos. Partimos de la lengua croata, y nos dimos cuenta de por qué nunca se hizo el diccionario croata-español y por qué era más fácil hacer un diccionario español-croata. A ver, la lengua croata como tal, en comparación con español, es una lengua muy pequeña, pero con muchísimos problemas lingüísticos y extralingüísticos. Entonces. Por una parte, necesitábamos un léxico específico dentro del corpus croata, considerando los estudiantes, que no suele aparecer en diccionarios bilingües. Si sí queríamos tomar como modelo alguna planta de un diccionario bilingüe. Son, por ejemplo, términos como fonema, lexema, complemento directo, etc. También el croata tiene unos problemas de registros y dialectos Omitiendo coloquialismos que por tradición lexicográfica no se incluyen en los diccionarios monolingües croatas supone carecer de los mismos en la microestructura, por lo que no podemos tampoco hacer un diccionario no actualizado donde van a salir los estudiantes hablando como el Quijote. También queremos evitar la idea de que para utilizar los diccionarios bilingües, cualquiera que sea la dirección, hay que tener un suficiente grado de competencia, queríamos un diccionario que sea idóneo también para, para principiantes. Entonces, en cuanto a las cuestiones metodológicas uh, de un diccionario bilingüe que reúna dos lenguas de historia e origen di distintos, como son croata y español, ya sabíamos más o menos lo que nos esperaba. Croata, lengua flexiva, gran riqueza de variaciones léxicas derivadas del mismo lexema, allí va esto de ahorrar espacio, que se realiza mediante afijación. Pocas formas verbales en uso cotidiano, una para cada tiempo verbal, porque el verbo mismo tiene aspecto verbal mediante un afijo de una o de otra manera. Entonces, para representar todo esto para que el diccionario pueda ser diccionario activo del que también se puede aprender, teníamos que plantearnos muchas cosas. Todo esto desde el punto de vista lingüístico ya se ha visto, no es nada nuevo, existe también en otras lenguas eslavas como puede ser el ruso, pero surgió un problema que era extralingüístico. El primero que espero que alguien lo pregunte, porque es una pregunta eterna que no me ha fallado ningún congreso en la vida, eh, es la de, ¿son una misma lengua o son dos lenguas distintas? Yo he llegado a la conclusión de que cuando me lo preguntan por croata y serbio, que esto ya es un tabú lingüístico, o sea, que, que esto voy a, a, mi próximo trabajo va a ser sobre el tabú lingüístico serbo-croata. La respuesta a esta pregunta nos sitúa en lados políticos opuestos. Entonces he puesto aquí como una, un apunte lexicografía política o política lexicográfica. No sé si es creíble esto en otras lexicografías, pero que nosotros teníamos en los años 90 sobre todo diccionarios de diferencia. Cuando tú estudias eh, clasificación de los diccionarios generales, de uso, monolingüe, bilingüe, tal, entonces yo creo que ninguna lexicografía del mundo, que no es una exageración decir que tienes un diccionario de diferencias, que dices, ¿y esto qué sería? Entonces teníamos estos diccionarios que eran diferencias que hay entre croata y serbio. Es como hacer un diccionario de diferencias entre español de España y español chileno, no sé, como novio, pololo, algo así. Uh, eh, también es gracioso que en croata, en, la, en el mundo académico, la macroestructura del, del diccionario se llama la parte izquierda del diccionario. Eso no lo he leído en ningún lado. Y la parte... La microestructura se llama la parte derecha. Entonces, muchos diccionarios publicados en Yugoslavia que tenían croata como lengua de partida, eran croata español o croata alemán o serbo croata, se ha revisado solamente esta llamada la parte izquierda, como que se han croatizado, croatizado la parte croata y los demás se dejaba igual. Por ejemplo, el diccionario de Viña, el español croata, lo que hace, el profesor Murió dejó los derechos a una de las editoriales más importantes, que cada vez que revisa el diccionario y publica una nueva eh, versión, no hace una revisión a fondo, sino lo que hace es croatizar todavía más, en este caso, la parte derecha del diccionario. ¿Qué pasa? Uh, en croata tenemos tres dialectos, como ya he dicho, kaikaviano, chacaviano y estocaviano. Este último, que es el estándar, es compartido por serbio, bosnio y montenegrino. El purismo lingüístico político uh, tiene la tendencia de uh, inventar, o sea, de, de imponer, inventar neologismos versus internacionalismos. La lengua se ve como elemento identitario y el, la profesión más popular es la de corrector de estilo. Incluso llegamos hasta tal extremo que en la tele tenemos unos como programas de televisión donde hay tres lingüistas de estos sentados detrás y apuntando errores y luego comentando cómo se debe hablar y, cómo se, y cuáles han sido los errores del lenguaje. En cuanto a palabras regionales, que pueden ser coloquiales también, también las distinguimos en deseables e indeseables. Las que pertenecen al dialecto caicaviano, que se habla sobre, cerca de la capital, o chacaviano en la costa, se consideran deseables, riqueza lingüística, tesoro, que hay que guardarlo, protegerlo por la UNESCO, mientras que los otros dialectalismos también que se parecen demasiado peligrosamente a las lenguas vecinas, estos hay que desterrarlos. Como ningún diccionario actual responde a esta temática tan presente en la prensa y en, la, en, la, en el mundo académico, en el mundo actual en el que vivimos, como solución hemos decidido tratar lesicográficamente igual todos los regionalismos e incluirlos todos para que se mueran esos, esos señores allí que nos corrijan. Especialmente, por ejemplo, en palabras, como puede ser palabra cordones de zapatos, que nadie utiliza la palabra estándar, sino que tenemos tres dialectalismos distintos. Cada croata sabe de, qui, de dónde es la persona que utiliza tal, tal o tal palabra, y nadie utiliza la palabra estándar se dan muchos en objetos de casa, tipos de vajilla, etc. Allí, especialmente, hemos eh, cuidado las tres, los tres dialectos como dialectos de igualdad, olvidándonos un poco de la locura esta de, de la política lingüística y lexicográfica. Ahora llegamos a la lengua de llegada. Pensando que hemos solucionado la parte croata, tenemos un diccionario croata-español. ¿Qué español? ¿Cómo tratar las variedades? ¿Qué hacemos? Como bien ayer dijo Concha, pues sí, nosotros sí teníamos diccionario de americanismos, teníamos el diccionario de la academia, a sale. Hemos decidido empezar por americanismos. Allí hemos hecho una investigación, un piloto... So, en locuciones nominales para ver cómo trataremos, o sea, qué marcas regionales, qué marcas uh, diatópicas vamos a incluir, si vamos a tener Chile, Argentina, tal. Pues la sorpresa de esta investigación fue que las marcas no coincidían entre el de americanismos y el de la Real Academia. Entonces dijimos, eso no tiene sentido. Luego estuvimos pensando, como ayer salió la palabra chuleta, ¿no? Chuleta, pastel, chivo, no sé qué más había. Yo me apunté todas para incluirlas. Por todavía, estoy maquetando el diccionario, pero todavía hay tiempo. Y entonces pensé, bueno, pues tenemos algunos países, pero ¿qué pasa con el español de Honduras? ¿Es Honduras menos, tiene menos valor lo de Honduras que lo de Chile? ¿Qué pasa con el español de Panamá? O sea, es lo mismo que el español de México, o de Guatemala, Nicaragua. Esto parecía una locura. No sabíamos ya cómo... Cuando digo no sabíamos, no lo sabía yo, porque mi proyecto era yo, o sea, yo estaba allí sola. Y luego, lo que se hizo en el clave, y lo que no gustó tanto, lo de la marca del español meridional, nos pareció la única posible, de momento, en un proyecto urgente, hecho por una sola persona y pensado para estudiantes que luego, dentro de lo meridional, puedan distinguir cuál será, por ejemplo, la palabra típica argentina, mexicana, chilena. Nos pareció que esto nos iba a llevar demasiado tiempo. Entonces, se incluía el léxico, de la variedad americana, o sea, que es una también muy poco preciso, pero con esta marca, sin precisar, sobre todo porque el mismo diccionario de americanismos no era fiable a la, a la hora de marcar por países. Entonces, la macroestructura, o la que se llama la izquierda del diccionario, eh, consta de unas 65.000 entradas cuyo punto de partida eran diccionarios monolingües, tanto los de izquierda como de la derecha lingüística, o sea, política. Una pregunta que se puede plantear, ¿por qué aceptamos los neologismos creados con fines distintivos? ¿Por qué, por qué hemos aceptado a los, dere, a los estos de derecha lingüística? Aquí podéis ver, por ejemplo, algunos de los ejemplos. A la izquierda se encuentran las palabras, neolo o sea, los neologismos y a la derecha, las palabras que utilizamos toda la vida y que eran normales y que se aceptaban y que se entendían como sinónimo, anónimo, contexto, consonante, vocal, biblioteca, etc. ¿Por qué hemos, al final hemos cedido ante la imposición de estos neologismos croatas? Porque nos dimos cuenta en clases de lingüística de que los estudiantes ya no conocen estos términos internacionales y como pasa el tiempo, los alumnos cada vez menos. Yo, por ejemplo, con mi hija que está en el quinto de la escuela primaria, esto de enseñarle o de ayudarle con alguna, alguna cuestión de la asignatura de lengua me supone una traducción de, de términos que no he oído en mi vida. ¿Vale? Luego voy a, ver, voy a volver a, a uno de ellos. No digo que todos son feos y todos horribles. Por ejemplo, de sinónimo hay dos distintos <coughs> donde se distingue entre la palabra de significado igual, que es la istosnachnica, que sería un sinónimo perfecto, y la bliskoznachnica, que sería un sinónimo una palabra de, de significado parecido. Entonces, ¿cuál sería el perfecto este? El perfecto sería entre un neologismo y un, un término internacional, por ejemplo. Porque para vocal, por ejemplo, ahora utilizan uno que se podría así parafrasear como el abridor, o sea, uno que abre vocal y consonante uno que cierra el cerrador, algo así. Eh, vamos a utilizar después esta, esta clasificación de sinónimos en algunos, eh, algunas cuestiones lexicográficas. La metodología pues, fue elaborar un corpus propio siguiendo varios diccionarios croatas monolingües, fraseológicos, cuyos procedimientos metalexicográficos no siempre resulta fácil reconciliar. Otra cosa que debo destacar aquí por si me escuchan alguien de Croacia un día, en Croacia, los competentes de la lengua croata se consideran solo los que han hecho filología croata. Entonces, los que somos de filología hispánica no deberíamos hablar de la lengua croata. ¿Qué pasa? Que los de filología croata no nos sirven porque no son capaces de, de darnos un corpus propio, la parte izquierda que llamamos aquí, no, porque entre ellos también los hay de derechas, de izquierdas, o sea, toda una serie de cuestiones extralingüísticas que son muy difíciles de conciliar y de formar y estandarizar una lengua. Entonces, se ha incluido uh, las entradas lexicográficas uh, se averiguaban en las herramientas de Sketch Engine y en los corpus, aunque los, algunos de los ejemplos se han inventado. La fraseología y la paremiología fue tomada también de diccionarios, incluye locuciones, refranes, fórmulas rutinarias, pragmáticas, muletillas, fraseologismos con casilla vacía. Y todo esto se elaboró, digamos, allí, como no haciendo ya un barrido, sino una compilación de metodologías distintas y de políticas lingüísticas distintas. Entonces, vamos a los símbolos. En, en los diccionarios croatas nos gusta mucho utilizar la, la tilde que sustituye la entrada para no tener que repetirla y la barra uh, vertical como límite ortográfico que parte una entrada para no tener que repetir lo que se re, uh, uh, repetir el lema en la microestructura. Esto se ha heredado de diccionarios de los pequeños diccionarios que te tenían que incluir muchísimas, muchísimas entradas. Entonces, he elegido solo algunos. Eh, se ha utilizado el cuadradito este para información adicional, eh, las barras para información pragmática, este simbolito de sinónimo, pero sinónimo croata, este de significado parecido, palabras que se pueden omitir, etc. Primer gran reto, terminología. Llegamos a una serie de entomónimos, uh, fitónimos, zoónimos, ictiónimos, uh, fórmulas químicas, recuerdo que es un diccionario general en el que no había, entonces queríamos, pues toma, incluimos todos, no vamos a quitar los elementos químicos y las fórmulas químicas. Pues cada uno de estos campos podría ser un diccionario aparte, podría ser un doctor, una tesis doctoral aparte. Parece ser que toda la terminología carece de, de, de unificación y que lo mismo pasa tanto en croata como en inglés, como en español con todas sus variantes. Entonces, ¿qué es lo que hemos planteado allí? Pues toma el término latín, hay un árbol marcado como botánica, este es su nombre latín y aquí se han utilizado nombres que se encontraron pues por ahí diccionarios, Wikipedia, te, te, diccionarios terminológicos, bases de datos botánicas, etc. Uh, aquí, los pangolines tienen dos nombres que tienen el mismo, el mismo uso, ¿no? no se prefiere uno y el otro, aunque a lo mejor esté más croata que el otro, porque lo croata tiene que distinguirse para que nadie lo entienda. Pues aquí, nombre latín, los dos términos. Nombres de peces, o sea, una cosa desmesurada. Cada pueblo, estos, estos los alumnos del, del profesor Viña, como es el profesor Nicola Buletic, se dedica a nombres de peces. Cada pueblo de Croacia tiene su propio nombre para el mismo pez. Pues toma, nombre latín y luego la, los términos más utilizados. Terminología fue, o sea, por una parte frustrante, pero por otra tenía solución. Gentilicios. Hemos decidido incluir los que se referían a habitantes de continentes, de países reconocidos por la ONU que tienen formas croatas, porque no todas tienen, nombres de pueblos conocidos como fenicios, etcétera, capitales de comunidades autónomas españolas, capitales de países europeos e hispanoamericanos que tienen forma croata, por ejemplo, Santiago de Chile Santiago de Chile, no tiene, no tiene forma croata. Pero, por ejemplo, Londres tiene forma London, eh, Viena tiene forma croata Bech, por poner un ejemplo. Nombres históricos que aparecen en la historia de Croacia, España, América Hispana. Allí eh, salían mucho aztecas, eh, todas estas culturas indígenas, habitantes de las sedes de regiones croatas, habitantes de las regiones que aparecen en nombres de regiones, aunque no tengan traducción, unos, con la idea de que lo puedan utilizar también los traductores y también los hispanohablantes, hemos decidido respetar algún tipo de criterios. Eh, habitantes de las diez islas más grandes y algunos adjetivos gentilicios derivados de los hidrónimos y orónimos más conocidos. Bueno, vamos a enseñar algunos. Esto es una muestra de la galerada que todavía se está haciendo. <coughs> Aquí, por ejemplo, el afritschki, africano, africanas como sustantivo, Astechki con sinónimo también este con la letra Z, babilonski, bechki, vienes, brotski, brojanin, deslavoski, brod. Lematización de sustantivos. A ver, eh, se habló ayer también del clave y del, del movimiento feminista de profesiones. ¿Qué es lo que se ha hecho? Hemos decidido lematizar, aunque no es de tradición psicográfica, juntos el sustantivo masculino y femenino cuando se trata de gentilicios o de profesiones, por ejemplo, porque se podría uh, definir <coughs> en la microestructura de una manera bastante práctica. ¿Qué pasa aquí? Pues como el itza era un sufijo de toda la vida, en algún momento los eh, lingüistas normativos decidieron introducir otro sufijo. Entonces, para no tener pacifista masculino, pacifistica femenino y pacifistquina femenino sinónimo de pacifistica, se ha optado por lematizarlo todo en un, en un, en un mismo lema Uh, explicando en el prólogo de qué manera se le matiza y cómo se puede uh, cómo alguien sin conocimiento de croata puede formar la palabra de esto. Vale. También cuando morfológicamente no, no era posible, como en este, en este de luchador, luchadora o guerrero, uh, el diccionario decía, compara con su otro, otra forma femenina, porque no van uh, alfabéticamente una tras otra. El mismo uh, principio se seguía para la lematización de, de adjetivos uh, y para verbos, uh, el aspecto verbal se uh, intentaba explicar mediante Perífrasis verbales o colocaciones con el verbo dar, etcétera. Por ejemplo, en este verbo que es grajear o grañir o dar un graznido, se ha intentado poner en forma imperfectiva grañir y en la de, aquí hay un error, perfectiva dar un graznido o un grañido o pegar un grito. Cuando dije al principio que es un diccionario activo, eh, con esto queríamos que se pudiera utilizar en clase, que se pudiera utilizar para las clases de traducción, para las clases de redacción, para la, eh, a la hora de la adquisición de español como lengua extranjera. Por eso eh, se ha intentado, además de la fraseología que va aquí en letra azul también, eh, poner ejemplos de estructuras más típicas y eh, siguiendo el sketch engine de los eh, contornos más específicos de alguna entrada. Por ejemplo, de la palabra casa, estar en casa, casa de recreo, chalea adosado, casa natal, casa paterna, levantar una casa, jugar de local o jugar en casa, todas estas que salían en uh, Sketch Engine, no necesariamente copiando el ejemplo sino poniéndolo como un ejemplo de uso Vale, uh, Soledad voy a ir terminando vale Dale, cuando tú quieras Cuando tú quieras Pues uh, no me quedan muchos uh, muchos estos uh, voy, quería tratar, uh, quería enseñar el repertorio fraseoparemiológico, que lo considero bastante rico en el diccionario porque queríamos también eh, dar la equivalencia lexicográfica de la que habla la profesora Carmen Mellado, que es una de las pocas fraseólogas que sí ha hecho un diccionario y ha dicho que nunca jamás, eh, y nos ha ayudado mucho su teoría sobre la equivalencia lexicográfica. En un artículo muy bueno de parámetros de equivalencia ella uh, apunta que el diccionario no debería dar la equivalencia completa, textual, perfecta en todas las acepciones lexicográficas de la, de la palabra. En este sentido nos, ha, uh, nos han servido muchísimo las herramientas del corpus y las herramientas como Sketch Engine. O sea, hemos utilizado... Las acepciones más típicas, las que podían cumplir con el criterio de equivalencia lexicográfica. Y eh, en cuanto a las remisiones, también quería decir que no se trata de un diccionario normativo. Las remisiones no tienen carácter de preferencia, se utilizan solo dentro de una misma letra. Eh, recordemos que es un diccionario en papel, que uno hay que, tiene que ojear. Entonces, uh, se usan por economicidad. A veces, como en este caso, por ejemplo, uh, un sinónimo completo lleva a otro porque el otro es más fácil de lematizar, porque tiene también género femenino. Este solo se utiliza para masculino. Uh, cuando los verbos perfectivos e imperfectivos coinciden 100%, no se elaboran dos veces igual, o sea, no se repite la entrada, sino se remite a uno. Uh, homónimos, esto paso, hay sinonimia lexicográfica con el este simbolito que se ha utilizado. Hay un uh, refrán que dice a los osados favorece la fortuna. Pues Justo a la hora de buscar sino, de buscar equivalentes para adjetivos y sustantivos, eh, ya hemos llegado a la conclusión de que el sinónimo lexicógrafo también tendría lexicográfico también tendría que tratarse especialmente dentro de la lesic, dentro de la semántica y dentro de la metalesicografía. Por ejemplo. Tenemos estas cuatro, uh, sus, estos cuatro sustantivos que significan valor, valor como uh, calidad de carácter, valentía. Y en español tenemos estos apuntados en el... Estos que son de diccionarios españoles. ¿Cómo ponemos sinónimos? O sea, ¿cómo, por ejemplo, buscamos un refrán como a los usados favorece la fortuna y entonces ponemos osadía, que es este, este que equivale al croata jrabros. Si, por ejemplo, podemos pensar que este, ne el que no tiene miedo, podría ser este, impavidez, etimológicamente. ¿Qué hacemos con todos estos demás? Pues estos se han tratado como sinónimos. En este caso, palabra de significado parecido, palabra que <coughs> en algunos contextos podría, podría sustituirse por esta. Uh, también se han tratado culturemas, donde se ha tenido que optar por la definición enciclopédica, porque no había otra manera, de términos bastante importantes. Y en cuanto a las marcas temáticas, hay que decir que se han simplificado mucho, y que luego, entre arquitectura, historia, arqueología, a veces es muy muy difícil eh, encontrar un límite rigurosamente establecido. También se ha añadido información pragmática para estudiantes, por ejemplo esta, que a lo mejor os va a, a gustar, eh, donde se ha puesto la forma incorrecta, o sea, lo que los estudiantes fallan mucho, en vez de decir chileno, porque como en croata tenemos chileanski, eh, añaden aquí una, una A y dicen chileano, eh, suelen decir croato por, por lo del croato en italiano, etc. Suelen traducir falsos amigos, ateísta, ateísta en vez de ateo, etc. Y en cuanto a los retos, y aquí voy cerrando, Rubén, ese señor funcionario de la ENAP, eh, dice en una entrevista, era muy entretenido porque nunca se llegaba al final, uno veía que no se terminaba nunca, era como un túnel, uno nunca ve la luz, pero nunca me aburrió porque me entretenía. Pues yo debo ser sincera y reconocer que pff, no era entretenido porque el editor imponía los plazos, sigue sin considerarse una investigación científica, no cuenta como una publicación de un artículo, eh, como ya he dicho, pero estoy contenta de haber hecho. También lo que se dijo, dijo mucho en este seminario, las uh, cuestiones teóricas, metales y psicográficas, una vez llevadas a la práctica, se pueden y deben cuestionar. Uh, el diccionario bilingüe, aunque es puente entre dos culturas, también es un, un, un reto poder acercar la otra lengua a la de partida o al revés. Un diccionario se desactualiza nada más salir de la imprenta. A veces sí es necesario sacrificar los principios lexicográficos con el fin de utilizar de conseguir un uso más práctico. Sobre todo se refiere, por ejemplo, a lo de cuestiones ortográficas, partir un lema por la mitad ortográficamente porque estas las letras se repiten y las otras no. Hay que ser preciso, paciente, tener, mantener criterios rigurosos y unificados. Pero si no es posible intentar explicarlo, es sobre todo lo de los, sinón, de los fraseologismos: dónde tratarlos. Eh, buscar siempre el adjetivo, siempre el sustantivo como palabra principal. Es que hay algunos para que esto no funciona porque nadie lo buscaría por sustantivo. En este caso se optaba por lematizarlo en un sitio y en otro en otro lugar poner una remisión. Y una cosa también que era para mí personalmente muy importante, imprescindible olvidarse del perfeccionismo. Uno no puede hacer un diccionario perfecto, no hay diccionarios perfectos, no hay lexicógrafos perfectos. Y aquí cierro, Soledad, muchas gracias por la atención. Querida mía, que me emocioné y estaba ahí activando el micrófono primero que todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es que eres realmente un monstruo lingüístico. Eres un monstruo lingüístico. Fíjate que estábamos todos emocionados desde el principio te voy a leer, ir leyendo el chat desde que partiste con, con este panorama historiográfico de la lexicografía croata en sí, que es una cosa absolutamente nueva eh, para todos que empezamos a, a quedar maravillados. Por ejemplo, ese diccionario que redactó la Academia Yugoslava, este macro lengua eslava con tantísimos tomos, Iban comentando, no conocemos un diccionario tan sumamente extenso. Claro, esto ya no, no, nos debía, ¿no? Nos debía a la lexicografía croata en sí, a la lexicografía eslava en sí. Entonces, te, te voy comentando, ¿no? que, que esto fue realmente un, un baño un baño de cultura general de lexicografía eh, eslava maravilloso. Eh, Kelly desde Brasil, bueno, Iván nos decía eso desde Canarias, Kelly nos, nos dice desde Brasil, para mí creo que esta conferencia será todo novedad porque no tengo conocimiento de un diccionario entre estas lenguas, así que será un regalo total. Y le decía que para todos, o sea, todo esto es absolutamente... Nuevo. Entonces yo le decía, mira, para mí también, y ella decía, ay, pensé que solamente era mi caso en Brasil. Kelly, hispanista desde, desde Brasil, descubrimiento para todos, dice, dice Iván. Eh, las anécdotas que, que ibas comentando, ¿no? Bueno, eh, porque claro, esta conferencia es increíble lo que lograste en una hora, porque en una hora... Hiciste por un lado un panorama historiográfico de la lexicografía eslava, por otro lado te metiste en una cuestión que también es muy peliaguda, eh, es muy interesante y es muy compleja como es la política lingüística croata. La lexicográfica, o sea, te voy a regalar uno de estos diccionarios de, de, de diferencias <risa> para la... que veas. No, qué fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, claro, en el momento que empezaste a, a, a comentar justamente lo que sucede, o sea, es un nivel de purismo por un lado y nacionalismo por otro lado que sí. integra, claro, lo, lo, lo, o sea, se, se puede entender, se puede entender eh, por el contexto que han tenido ustedes ¿no? en, en, en los últimos 30 años, lo que ha sucedido en... en, en en, en los Balcanes, ¿no? En relación con, con la guerra, con etcétera, etcétera. Pero eh, es increíble lo que sucede, ¿no? Cómo de alguna manera se, se inmiscuye y se estandariza en relación con esta situación. Qué ganas que hubiera estado hoy en la, en la conferencia Sebastián Moranta porque él estudia esta situación, mutatis mutandis, con lo que pasa con el moldavo y el rumano. ¿no? ver sí, cómo sí. Se, se, se, se se mueven estas cosas una una duda en relación justamente con con esto no porque Iván dice un panorama radicalmente distinto al de al de España en esto me imagino que el Estado está metido no el Ministerio de Educación o sea en todo este tipo de regulaciones Iván o sea, tenemos como el Instituto Lexicográfico en el que no trabajan los lingüistas digamos sino Trabaja gente que son como funcionarios del instituto. Hace mucho que no salió ningún gran nombre, menos el, el director este del Octolingüe que murió. Esto es por una parte, él es de una orientación política. Luego está el, lo que se llama el Instituto de Lengua Croata, que ahora, últimamente, después del cambio de gobierno, tienen tienden a reconciliar tendencias opuestas, entonces hace un, una ortografía como que quiere reconciliar, pero que es de todo un poco tiene. Entonces aquí se ahora se investiga mucho esto del miedo al hablar, el miedo lingüístico, el miedo de decir algo erróneo, pero lo que se nota desde el Ministerio de Educación es justamente este purismo lingüístico, porque te digo, o sea, yo lo que leen mis hijas, o sea, no puedo entender. O sea, sí si, si tú notas, porque es siempre, siempre explicativo, pero dices, ¿y por qué no utilizan la palabra vocal? O sea, ¿qué le ha hecho? ¿Qué culpa tiene la palabra vocal? O sea, que no es una palabra serbia, o sea, es una palabra internacional. Y sí ha pasado con muchas, eh, con muchas eh, palabras que que se desterraron por, por esa razón, o sea, por, por parecerse a la lengua no deseada y por no poder aceptar esto, las similitudes, o sea, yo no, no le quiero meter si es una misma lengua o son dos lenguas, que cada una se, se llame como se tiene que llamar, pero eso de tener intérprete jurado para montenegrino, bosnio y serbio me parece absurdo. ¿Sabes que, que los documentos de Bosnia y Herzegovina se tienen que traducir? ¿Te parece esto normal? No. ¿Te parece normal que un documento editado en España tú lo tienes que traducir por un intérprete jurado chileno? Es que es muy fuerte esto. No, es una, me, sí, me es recuerda... una barbaridad. No, me recuerda mucho a lo que hizo Ataturk en, en Turquía, ¿no? O sea, limpiar el turco, limpiar una lengua altaica de todo resabio árabe, de todo lo que de alguna manera no sea puramente turco, o sea, es ahí una, una cuestión de control, tienes que formar parte del grupo de variedades no dominantes de lenguas pluricéntricas, un, un grupo que, que lleva... Eh, Rudolf Mur, te voy a escribir, porque es clave, es clave esto para ya, que, que se desvía, ¿no? Se desvía del, del, del diccionario propiamente tal, pero está, el diccionario muestra esto. Entonces... Lo que pasa es que los unitaristas, o sea, los que consideran que esto es una sola lengua, también niegan hechos evidentes, o sea, que el debate es muy político, tú no puedes... No sé cómo explicar. Es, es una cuestión muy difícil de explicar, pero un croata sabe perfectamente eh, si una palabra es serbia o es croata, porque son cuestiones léxicas. Hay un, un porcentaje, o sea, un por ciento de, de diferencias gramaticales que notamos solo los lingüistas, o sea, que no nota la gente de la calle. Entonces, por ejemplo, en el refranero multilingüe en el que coopero, en el de Instituto Cervantes, el diccionario de, de refranes, que también trabajo allí como editora de, del Croata, eh, nos ofreció la, la directora, la Julia Sevilla, trabajar juntas a mí y a la compañera Serbia. Entonces dijimos que podemos trabajar juntas, pero que ellos escriben en cirílico y nosotras escribimos en en, la, en el alfabeto latino, y que sí es cierto que en fraseologismos hay distinciones, por ejemplo, un refrán, como puede ser, a los osados favorece la fortuna, en Croacia es muy, muy usado, y en Serbia anticuado, pero es porque son como... Y entonces que para ese preciso proyecto creo que es mejor tener dos lenguas, como aparte, y por, por conservar ellos también la, la escritura... Y por porque no podías lematizar, o sea, no podías poner muy usado y luego poner pero solo en Croacia y no en Serbia o al revés. Pero hay cosas en las que se ha exagerado tanto como eso de interpretación jurada. Increíble, o sea, increíble. Pero lo que pasa es que no quiero pertenecer, a participar en el debate porque debate no es lingüístico. Es político. Porque ni los que dicen que es una sola lengua, tampoco son lingüistas. Claro, no, hay que llegar ahí a un, a un discurso lingüístico unitario, pero qué, qué interesante todo lo que estabas contándonos. Eh, fíjate que también dentro de... No, es que tu conferencia dio para mucho, acá hay mucho paño que cortar. Cuando estabas hablando del, de los correctores de estilo y co, los correctores ortotipográficos, o sea, que sea un quehacer de absoluta relevancia, de absoluta pertinencia, y que lleg llegan a aparecer en programas de televisión, claro, Iván comentaba que, que son para, en, en, en otras realidades, ya son quehaceres que están en vía de extinción, porque se subentiende que, que, que, que claro, que un periodista, por ejemplo, eh, tiene un curso de, de, de, de estilo, tiene un curso de, de, de, de ortografía, sí. tiene cursos de lengua, pero... Por este tema, por esta situación, ¿no? eh, son eh, quehaceres absolutamente del día a día. Me imagino que en China debe pasar algo similar, ¿no? Eh... parece una policía lingüística. O sea, que a mí mi trabajo como lingüista me lo corrige una correctora de estilo y me manda comentarios que yo flipo. O sea, una cuestión es corregir una errata cada uno nos puede parecer puedes tener mil veces autocorrector, se te escapan las erratas pero cuestiones como esta no es una palabra croata o no es suficientemente croata o es una palabra ya sabe usted porque como te dije es un tabú no es un esta palabra serbio es un tabú aquí no se puede decir esta palabra okay. Muy fuerte. Tenemos, por ejemplo, imagínate, en las tesis doctorales se pueden eh, redactar en croata o en otras lenguas. Si se redactan en otras lenguas hay que pedir permiso y una justificación. Por ejemplo, yo redacto en español porque eh, mi, mi investigación va dedicada al... tal. y es, todos estos se aceptan. Pero... Tuvimos el caso en el que una estudiante quería redactarlo en la lengua bosnia y allí eso presentó un problema para la dirección de la universidad. Porque, y además con la, con la explicación, si permitimos esto, un día puede pasar, ya sabe usted. Entonces, esto es muy fuerte, una cuestión muy importante aquí, sobre Bien. todo tipo, por las palabras. O sea, yo he, llegado a la, he investigado fraseologismos en mis investigaciones fraseológicas que me decían que eran fraseologismos serbios. Hice una investigación en Serbia, nadie lo utilizaba. Era de, porque mi, mi idiolecto es del este del país, de la frontera con Serbia. Entonces, como esto del este se parece demasiado, hay que desterrarlo de la lengua. Esto no es riqueza lingüística. No, no. La es riqueza bien. es... Sí, sí, es, es una locura. El... Esto lo llamamos policía lingüística. Policía lingüística. Una, una consulta que, yo, claro, que ahora lo, lo, lo, lo pienso con lo que estás comentando. ¿Puede generar un problema político tu diccionario o trataste de, de, de equilibrar y, y de, de llegar a un punto medio? No, yo traté de equilibrarlo todo y de poner en el prólogo cuál ha sido el criterio de introducir algunas palabras. Por ejemplo, nosotros hemos tenido palabras internacionales para nombres de los meses. Las vas a reconocer, januar, februar, marta, abril, mayo, así. Estas se dejaron de utilizar en el siglo XX. Hoy se consideran arcaísmos. O sea, entonces... Eh, aparecen en la literatura antigua, las conocemos, pero los niños de hoy no, la, no lo conocen. Ahora se utilizan exclusivamente eh, las palabras croatas para los meses. Esto no es nuevo y no tiene nada que ver con la política de hoy ni con la guerra. Estas palabras desaparecieron ya hace 100 años, o sea, iban desapareciendo. ¿Qué pasa? En serbio no se utilizan. Otras tienen estas mismas internacionales, januar, februar, etc. Entonces la palabra februar no es una palabra serbia, es una palabra croata arcaica, porque la utilizan la, los escritores croatas del siglo XVIII, porque lo util, sigue utilizando gente muy mayor, eh, pero no se utiliza hoy en día, yo no la utilizo, no es una palabra de mi dialecto, pero sé lo que significa. Esta palabra, por parecerse demasiado a la palabra serbia, es una palabra indeseable. Pero yo no la podía omitir del diccionario, porque me parecía injusto, porque no es una palabra serbia. Y eso lo dije muy bien en el prólogo. Entonces, el februar se le matiza y se pone el sinónimo, o sea, se le matiza como arcaico, se le pone sinónimo de febrero, bellacha pero en la palabra bellacha ya no remite al arcaísmo, o sea, no te dice vete a ver el arcaico este. O por ejemplo, eh, una, una frase del prólogo que creo que a mí me salva de mi situación, las palabras serbias como tal no han entrado en el diccionario, esto es también otro problema. Todos estos diccionarios muy croatas tienen palabras serbias que remiten a palabras croatas. Es muy difícil entenderlo desde fuera. Es como si yo te pusiera una palabra alemana, el house, en un diccionario inglés y te pongo house, ver house, ¿entiendes? Como, como palabras, no sé, raras o somos te pongo en un diccionario español monolingüe, house mira casa, school mira escuela. Tú no pones palabras de otras lenguas. Entonces yo no he puesto palabras serbias, pero las palabras que se utilizan en, el, en, el, en la lengua croata en las, en, son dialectos y son regionalismos, si sí los he puesto, los he marcado como regionalismos, no como palabra estándar. En este caso, me he eh, intentado comportarme como una lingüista no como una política que defiende no sé qué o sea, yo sé lo que es croata y lo que es serbio pero no me puedes decir que mi madre habla serbio porque no, no mi madre nunca ha estado en Serbia mi madre solo vive en la, en la parte fronteriza la gente que tú sabes que la lengua es un continuum que la lengua no termina en la frontera estatal sí es un debate eterno aquí yo yo eso además lo digo ya para defenderme para que no me pregunten oye pero oiga profesora por favor una pregunta porque me pasa en cada congreso esto yeah. Me imagino, me imagino. Mira lo que dice Iván cuando terminaste. Magnífica comunicación, profesora Lonchar. Gracias por acercarnos el panorama de las lenguas eslavas y más concretamente del croata, que a nivel particular, tanto en la familia de las lenguas como en el croata en particular, soy un completo ignorante. Admiro muchísimo la capacidad de un lingüista de no solo conocer en profundidad otra lengua, como es su caso con el español y apostaría que algunas más, sino dedicarse a su investigación. Además, investigación lexicográfica, desde un punto de vista objetivo, no resulta sencilla. Su trabajo me ha recordado al de Sven Tarbo, al de Gunther Hensch, auténticos no maestros. Mira, pero es que es verdad, auténticos maestros de verdad? la lingüística sin fronteras, con mayúsculas deliberadas. De es que es verdad, Ivana, es, de, es verdad. Eh, porque, claro, también dentro de esta experiencia... Eh, y lo mostraste ahora, tocas problemas del hispanismo ¿no? y, y, y tratas de ver soluciones. Nos acabas de, de, de, de mostrar una, ¿no? que, que claro, hay ahí una ensalada rusa entre la información del Diccionario de Americanismo y el Diccionario de la Lengua Española. Ensalada rusa, te lo juro. Yo por eso quería ser honesta, yo quería... Uh, o sea, mi idea era, bueno, yo pongo palabra del español, mérito, español de España, la marco con ESP y luego busco palabra Imposible es esto. Exacto. Imposible. O sea, todas estas academias, todo el asale, es que esto no funciona. Allí se debería redactar un diccionario monolingüe, uh, que, sinonímico, no sé, con, pero con variedades. Eso es como más importantes, entre comillas, y menos importantes. Yo tengo aquí una comunidad latina en Zadar. Todos me dicen que hablo chistoso, como española. Todos se ríen de mí. Y ahora, por ejemplo, tengo unos amigos panameños. ¿Tú no, no te imaginas cómo hablan ellos. O sea, es para mí un español totalmente nuevo. Y no, no conocía antes. No, te, va, te vas enterando, te vas enterando de, sí. de, de, de nuevas cosas. Yo voy cosas. contando palabras, unos amigos chilenos me, dice, me dijeron, el diccionario no vale para nada, porque me, eh, estuvimos juntos, entonces nos reíamos con arvejas, guisantes, no sé. Me decía, ¿qué palabra aprendí? Asquiento, una persona asquienta, a la que todo le da asco. Yo decía, asquiento, dice, si esto no lo pones en el diccionario, tu diccionario no vale. Y que sepas que he puesto Pololo Pololo la he puesto Bien, maravilloso Que tanto te, te gusta Yo creo que así se aprende español ¿No? Con... Con, y enterándote de nuevas cosas del español con, con amigos del mundo. Kelly dice que es una inspiración el trabajo que hiciste. Eh, y limpia desde Paraguay. Me encantó escuchar a Ivana. Excelente presentación. Aprendí mucho con ella. Felicitaciones. Como ves, tu, tu conferencia fue absolutamente inspiradora. Eh, vale, gracias mientras no haya preguntas quiero consultarte esto tú lo, lo comentaste en un primer momento en la primera conferencia de Concha Maldonado en, en la conferencia que ella dio acerca de la lexicografía didáctica y nos comentabas en ese momento que la tradición diccionarística en, en, en, en Croacia eh, no es tan fuerte como la, la, la hispánica y hoy con el ejemplo que nos diste, o sea un primer diccionario monolingüe en 1901 recién ¿Por qué puede suceder eso? ¿Por qué puede darse? Por ser lengua pequeña, no estandarizada por ubicación histórica y por las circunstancias históricas. O sea, tú piensas que hasta el siglo XVIII teníamos el latín como lengua obliga, como lengua oficial. Tú piensas en el reino, uh, en el imperio austrohúngaro, que se hablaba alemán y húngaro, y que esto del croata era muy, o sea, el croata de la costa se llamaba dalmático y lírico. El croata del continente tenía nombre croata o eslavonio. O sea, que la lengua se estandarizó como tal en el siglo XIX, con un movimiento renacentista de, de político de, de unir a todos los eslavos, de donde luego salió la idea de Yugoslavia, que la Yugoslavia se crea como idea para juntarse naciones más pequeñas, para ser independientes de las naciones grandes. Piensa, por ejemplo, en la invasión otomana también, o sea, lo que es la lengua croata, aunque hay literatura, aunque hay constancia escrita, la lengua estandarizada es de reciente creación. Por eso se ha tardado tanto en lo que es lexicografía monolingüe. Pero por otra parte, tenemos diccionarios muy, muy antiguos, bilingües y multilingües. Esto siempre se hacía. Por eso decía yo que, por ejemplo, esto de que los alumnos llevaban diccionarios a clase, a clase de lengua materna, no. O sea, no tenemos esta tradición. Luego también piensa que la lengua croata, se llama croata desde 1991, que antes se llamaba serbo-croata, que aprendíamos cirílico, que, o sea, estas cuestiones lingüísticas, extralingüísticas también influyen en la creación. Todo esto de lengua como elemento identitario no la tiene un chileno. No. no. O sea, un chileno no se pregunta, pero tú, o sea, mira que en España, no en todas las comunidades se dice español, sino se dice castellano. Exacto. Porque hay otra lengua que... que que ha sufrido por el... Aquí pasa algo, algo parecido, o sea, algo ahora eh, exagerado y muy... O sea, no sé cómo decirlo, muy poco lingüístico. Muy, muy, poco, muy poco lingüístico. lingüístico. Sí, Porque eh, si dices hay... una misma lengua, eres izquierdista, progre, no sé qué. Si tú dices, no, no, no, es una lengua, cada uno, son dos lenguas separadas, entonces estás bien. Esta es la política actual croata. Voy a poner algo de luz. ¿no? <risa> Oye, muy, muy fuerte. Y luego lo que contabas, de alguna manera, vuelve a corroborar una vez más la clave cuando estudias la historia de una lengua, estudiar la historia, es clave, es clave, sí. o sea, todo lo que acabas de, de resumir, ¿no? que, que son siglos de historia, que implican imperios, implican invasiones, implican uniones, implican movimientos que, que vienen eh, de alguna manera cimentados y desarrollados por el, por el romanticismo también a lo largo del XIX, todo esto explica muchísimas cosas que recaen en el fenómeno lingüístico en sí y en las herramientas lingüísticas, y, y de ahí te das cuenta que no puedes separar. O sea, claro, también se entiende todo el, todo el fenómeno estructuralista, o sea, estudiar la lengua por la lengua en sí, pero si te das cuenta, al momento de redactar tu diccionario, has tenido que, que tocar temas de política lingüística de planificación de en, en terminología, unas cosas que se supone que... Bueno, pues buscas, un, ahora tenemos Wikipedia, tenemos nombre latín, buscas el nombre del pez y ya lo tienes bien. Pero es que un pez tiene 25 nombres. O sea, un pez, fui a Ictioterm, o sea, bases de datos de peces, de no sé qué. Es que para buscar cómo se llama un pez, y no te ya digo un cangrejito pequeñito y tal. Luego me decían todos, y esto es importante, ¿tú crees que...? Claro, pero es que lo más fácil es decir lo hecho del diccionario, porque nunca sabes cuándo vas a necesitar ese pez precisamente. Pues yo quería ofrecer un diccionario completo, que abarque una totalidad, que sea un diccionario croata-español. Luego, a ver si lo he conseguido. De todas formas, es un trabajo. Pff, no, tremendo. Es, y sola. Es tremendo. No, y sola, es, es impactante. De, de hecho, eso te quería consultar ahora adentrándonos en tu obra en sí, que la encuentro yo maravillosa, eh, elogiosa, épica, épica, totalmente épica. Eh, por qué en papel y por qué no digital o si bien en papel un poco también para toda esta cuestión didáctica ¿no has pensado más adelante eh, tener ahí algún tipo de plataforma digital en donde puedas explayarte y desarrollar o habría problemas o estás en conversaciones sí. con editoriales lo he, pensado, ¿Mm? lo he pensado pero como no había en papel entonces mm. es muy o sea, dijimos vamos a sacarlo primero en papel a ver, porque esto hace tres años me parecía imposible. Esto yo lo trabajaba, pero decía yo, pues ya veremos. De esto que dice, tú piensas que nunca vas a terminar. Y solo, o sea, pero bueno, solo. Yo tenía muchos amigos que me echaban una mano, compañeros y tal, pero de, de redactar, redactar, fui yo sola. Eh, me gustaría eh, plantearlo en una plataforma digital pero de todas formas, tú tienes que tener tus propias fichas. O sea, no podemos huir, por muy digital que sea, no podemos huir de nuestro trabajo de redactar mm. una planta, unas instrucciones, una, una ficha. Entonces dije, bueno, vamos a sacarlo. Además, como tenemos que ser prácticos porque aunque no cuente como revista indexada, cuenta como un libro publicado, o sea, como publicación, sí, sí. todavía tenemos muchos problemas con estos trabajos en línea y trabajos digitales a la hora de valorarlos para la acreditación. Totalmente. Todavía nos presentan problemas como que mejor sacarlo tú para que se vea el isbn porque si no... Sí, no, totalmente de acuerdo, o sea, una cuestión práctica, una cuestión práctica y haces bien, y también haces bien que cada cierto tiempo el resultado de tu investigación en esto eh, genere ensayos en sí. revistas indexadas, o sea, es la vida, ¿no? Es la vida que, que tenemos hoy por hoy lo, eh, los académicos, pero claro, o sea, va, va a ser fundamental que salga el papel pero siento que esto que va a ir puliéndose hacia o sea, un diccionario no se termina nunca... Eh... Sí. Sería mucho más factible en, en algún momento tirarlo en una plataforma y tenerlo allí, ¿no? Y, y, y como decía ayer Concha, eh, en una app también para, para quien le interese la lengua española. Que esa es otra cosa que no le habíamos comentado al principio. ¿Por qué el croata y el español? Hay un interés, yo creo que sigue ese interés. ¿Te acuerdas que yo cuando fui a Sadar, hace unos 10 años atrás, tú me decías, bueno, acá está todo lo que tiene que ver con los culebrones, eh, la cultura sí. latina, eh, la música latina, me imagino que debe, debe haber llegado el sí, rey... ¿Qué sé yo? Hemos empezado con Pablo Alborán para terminar con Maluma. Hoy, ¿sabes? Sí, o sea, español sigue de moda, sigue de moda, sigue habiendo culebrones, no es un um, o sea, colmo de culebrones como los que teníamos. Pero es que el español se impone como segunda lengua después del inglés, sin contar el chino. O sea, no se puede cuestionar la popularidad del español. Y de, de todas las lenguas que se enseñan en el país, que es un país muy pequeño, con muchas universidades, español sigue habiendo solo en dos sitios. Por eso nos mantenemos con un alto número de estudiantes. Eh, y todavía dentro de lo que cabe, de, o sea, dentro de la demanda de hoy, Seguimos siendo un departamento exótico, o sea, porque la, la tradición aquí es, por ejemplo, alemán, italiano, o sea, lenguas que históricamente tenían que ver. Por ejemplo, tenemos en el país seis cátedras de alemán o seis cátedras de italiano. Uh, sigue habiendo sitios, sobre todo en, el en la Croacia continental, donde alemán es una primera lengua extranjera. O sea, donde los niños aprenden alemán como primera lengua extranjera, no, en, no inglés. Entonces, español sí, todavía está de moda y yo creo que esto no va, o sea, que no va a, no va a tener esta moda de, sobre todo el mundo latino, el, ya ves, o sea, Mario Vargas Llosa sale en el hola. O sea, ¿tenéis un presidente de origen croata? Ojalá, las elecciones van a ser el domingo, estamos todos demasiado nerviosos y, y lo que queremos es que sea él, eh, y dime que no va a ser interesante si se logran en estas relaciones croato-chilenos, que para los que sepan también que, que aquí yo creo que estoy en este momento, soy, soy la única chilena, pero la, la, la presencia croata, la inmigración croata en Chile, eh, ha sido muy importante, a tal punto que hay un, una presencia croata relevantísima en muchísimos ámbitos, a nivel de colonia, a nivel de historia, a nivel de focos, a nivel de movimiento y mundo eh, financiero, económico, por un lado, intelectual, académico, por otro, y es lo que dice Ivana, tenemos hoy por hoy un balotaje el domingo, entre un, un descendiente de croata y un descendiente directo de alemanes también. Queremos que salga el croata. No queremos para jugar el alemán. Parece un partido de fútbol. No, no, croacia, parece un partido de fútbol. croacia Alemania, juega en Chile. No, tremendo. Así que ahí te voy a ir contando lo que sucede. Limpia, quedó maravillada con tu nivel de... De, de español. Mira, Limpia, yo la conocí a Iván hace mucho tiempo y siempre he tenido este nivelazo de, de lengua española. Tiene un nivelazo porque la gente ya detectó que eres políglota, tiene un nivelazo de, de, de, de inglés, no me ha tocado oírla en otra lengua, pero, pero sí, es un monstruo lingüístico eh, la profesora Lonchar. <risa> Querida, eh, ¿cómo va lo del diccionario? ¿Cuándo crees que va a salir? Estamos maquetando las galeradas hasta la letra I. Y va muy lento. <ríe> muy, muy lento va esto. Esto no termina nunca. No. O sea, tú, la cantidad de cosas que se pierden en las galeradas, vuelve a revisar, mm. el gráfico tal, o sea, no sé. Me dan ganas de aprender el InDesign y el próximo redactarlo directamente en InDesign. Así lo vas a hacer. Te, te conozco vas a hacer es eso. <ríe> no creo que voy a hacer esto. Que va que voy a ser la primera lexicógrafa que redactaba en InDesign. <ríe> o lo otro es buscarte un, un ingeniero informático con debilidad lingüística que nosotros por fin lo encontramos hace, ¿qué? Nueve meses en Chile. Entonces. Pues, ah, vale. un informático con programa. Claro. Que os ha hecho un programa. Mm, ya, yeah. eso mm. ese es mi sueño. <risa> <risa> <risa> mi próximo matrimonio me busco un informático de psicógrafo. <risa> Ay, ay, ay. Oye, querida, si no hay más preguntas, yo creo que quedamos todos maravillados y luego también con toda esta complejidad ¿no? que cruza la historia, cruza la política, cruza la lexicografía, cruza también los problemas que hay con la, con la lexicografía bilingüe. Eh, que al final cuando pensamos en un diccionario bilingüe, al final son dos diccionarios y, y, y la conferencia de hoy es justamente el ejemplo de eso, ¿no? O sea, una de la, de, de, uno de los dos lineamientos, Ivana querida, amiga mía, fue un lujo tenerte aquí, un aplauso de nuevo, maravilla de, de, de, de, de, de comunicación, de conferencia, de, de, de clase, Ahí estás. ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos envías ahí? Eh, he mandado el enlace este de la entrevista con el señor Rubén de Chile. Qué bueno. Que me hace tanta gracia. <ríe> de la Biblioteca Nacional esto Era un, una revista, no sé qué, cuál es, Magallanes, la prensa austral. Sí. Donde él habla de su diccionario, para que lo tengas aquí. Ya, gracias, porque el, el, mira que... Que, que eso te iba a preguntar, ¿cuándo te enteraste de esto? ¿O tú ya lo sabías? ¿Cuándo? Porque para mí esto Estamos es nuevo. Nos por una asociación hispano-croata, que tenemos aquí una colonia latina, entonces ellos nos avisaron de la existencia del diccionario, pero no, eh, luego mi editor me hizo una fotocopia, son dos tomos, y lo vi. Y entonces me quería que publicara una, una reseña. Y entonces como... Yo no, podía no, tenía corazón de reseñar de poner una no, no, no, no, no, no, no, no, quiero no, una reseña porque no, sé para no, es un pecado no, no, no, puedo escupir en algo que yo sé lo que es y yo sé lo que y y empeño supone para un y cuánto no, supone para no, no, además no, formado como lingüista. Y en eso se quedó, o sea, no lo quisieron publicar porque lo de dos tomos no es práctico, hubo problema también de derechos de autor. Y como no es un diccionario bueno, o sea, a mí me, me, me duele el corazón decirlo, pero no es un diccionario, o sea, es anticuado, metodología anticuada, eh, se tradujeron, por ejemplo, literalmente todas las unidades fraseológicas ya yeah. pero, pero yo no podía decir, o sea, no, no quería yo ganarme la fama como lexicógrafa ¿sabes? poniendo una, una mala nota. Porque no, hiciste no, bien. No, podía. No, no, podía, podía. No, no Claro, es lexicografía de aficionado, como se le conoce, ¿no? Sí. O sea, lexicografía hecha con, por no lingüistas. Te dice Iván, sí. ánimo con su diccionario, profesora Lonchar. Arduo y largo camino, pero con recompensa. Escalí, sí, en 1615, si alguien recibe la dura sentencia de un juez de los de antaño y es condenado a toda clase de tribulaciones y suplicios que se ponga a componer diccionarios, pues ¿qué se puede esperar por lo demás de todas las clases de castigo? Este es el único verdadero. No sabía esta frase, la voy a copiar y la voy a pegar. Yo también antes. voy a copiarme esto, ¿eh? ¡Qué maravilla! Gracias. Iván, Iván ha sido pero, uno de nuestros asistentes de lujo, con, con unas reflexiones y, una, y unas consultas maravillosas. Acá realmente nos hemos hecho de amigos, a mí me da pena que se acabe el, el seminario mañana, pero bueno, vamos a quedar todos en contacto, me imagino. Germán García Delgado dice, brillante ponencia y excelente comunicadora. No, que, quedamos acá con un grupo, se engrosó el grupo de fans de, de la profesora Lonchar, <risa> Mándame, mándanos las, los contactos para sí, estar en contacto sí, sí eso vamos a hacer eh, vamos a, a quedar en, en, en contacto con, con ellos eh, y todo aquel que quiera estar en contacto, ¿sabes lo que podrías hacer? también apuntar tu correo en el, en el, en el, en el chat sí, sí, lo apunto sí, apúntalo eh, como hizo el otro día también Natalia, lo, lo, lo, creo que lo hizo María José. Sí, porque en cierta medida los amantes de diccionario tenemos que conocernos, tenemos que, que estar conectados. Lo comentaba también ayer, ¿no? que, que a veces esto de la, lo, de la cultura del Congreso es muy elitista y es muy injusta porque no todos podemos estar en todos los congresos. Entonces yo creo que instancias Ajá. como estas son fundamentales Ahí está, queridos, el correo de, de, la, eh, de la profesora Ivana Lonchar. Eh, como sea, también eh, me escriben para, para estar en, en, en contacto con, con ella. Y nada, si les parece, lo dejamos hasta acá. Amiga querida, un abrazo inmenso. Ojalá te vea a mediados Gracias. de febrero, o en febrero. demasiado eh, pero con Ivana me pasa que, que, que no nos vemos en persona desde abril del año 2017. Pero ves que nos vemos como que nos hubiéramos visto eh, ayer, no mañana, ayer. Bueno, es que te sí. quiero ver mañana, pero <ríe> me adelanté. Así vale, que nada, vamos a ver. Sí, Ay, abrazo. Abrazo a todos. Nos vemos mañana. Chau, chau.